Desde la Federación Navarra Balonmano estamos muy agradecidos a este galardón que se nos ha concedido. Es un reconocimiento al trabajo de nuestras selecciones en el año pasado, en el que obtuvimos la medalla de oro en la categoría infantil femenina y la medalla de plata en la categoría juvenil femenina. Es el reconocimiento al trabajo que se viene realizando desde los clubs y de todos los entes del balonmano, clubes, técnicos, entrenadores, directivas y de la propia dirección técnica de la Federación Navarra Balonmano.